Muy buenos días, gracias a Dios por estas primeras horas de hoy miércoles 9 de mayo del 2018 En nombre de todo el equipo de mañana les damos a ustedes las gracias Por permitir compartir con ustedes el contenido de hoy Gracias a Telenor Canal 10 que nos empalma con todo el nordeste Desde la provincia Hermanas Mirabal, la provincia de las heroínas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 interesantes entrevistas, comentarios y temas. Así que no se pierda el contenido de hoy. De inmediato compartir con ustedes el informe de la Oficina Nacional de Metrología, ONAMET, que nos dice que para hoy miércoles las condiciones del tiempo van a estar relativamente estable, poco nublado y también eh, soleado, caluroso. Se mantiene un sistema de alta presión en toda la parte del Caribe, lo que está provocando poca incidencia de campos nubosos. No obstante, los vientos del este-oeste están trayendo algo de humedad para la tarde y se pueden ocurrir algunos aguaceros y chubascos de corta duración en la zona, en las regiones sureste, suroeste, nordeste, cordillera central y la zona fronteriza la Oficina Nacional de Metrología UNAMED mantiene alerta para la provincia de Barahona, San Cristóbal y San José de Ocoa solamente estas tres provincias estarán en alerta para mañana va a continuar la incidencia de este sistema de alta presión sobre el territorio nacional y lo que se espera es que en el transcurso de la tarde puedan provocar chubascos. En resumen Sistema de alta presión está dominando todo el Caribe Central, se mantienen alertas y las temperaturas calurosas. Se recomienda a la población ingerir líquido, vestir ropa ligeras y no exponerse a los rayos ultravioleta del sol en las horas altas de 11 de la mañana a 4 de la tarde. Estas son las condiciones del tiempo que nos van a regir por el día de hoy, poca nubosidad, relativamente estable ya producción tiene lista la voz de la mañana que se titula La otra cara de la moneda Escuchemos La investigación de dos destacados periodistas por el caso de Brecht deja evidenciado que la corrupción ha introducido sus tentáculos en todas las esferas de la vida social en la República Dominicana Julio Martínez Pozo y Daniel Cántara, dos comunicadores de larga data, pero a la vez muy ligados a los gobiernos del PLD y principalmente al actual presidente Danilo Medina, son ahora investigados por el Ministerio Público vinculados a los sobornos de la compañía brasileña Odebrecht. Los comunicadores involucrados han denunciado una persecución en su contra por parte del Procurador General de la República, Jean-Alain Rodríguez y además denuncian que dicha investigación no busca más que chantajearlos como periodistas y según ellos amordazar el derecho de libre expresión de ambos. La actitud mostrada por los investigados Alcántara y Martín Esposo llama a suspicacia, toda vez que si bien es cierto que están siendo investigados, no menos cierto es que dicha investigación no implica una acusación o implicación directa en este caso ayer el comunicador Julio Martínez Pozo lanzó una especie de advertencia al presidente Danilo Medina en la cual efectivamente indica que el mandatario conoce bien a los involucrados en el caso de los sobornos y lo acusó de encubrirlos denuncia que no había hecho anteriormente todo indica que en el caso de Brecht. La lista de beneficiados es bastante amplia, que incluye no solo a funcionarios públicos, sino también a periodistas y comunicadores. Bueno, interesante, la voz de la mañana, se inicia un nuevo escenario, un nuevo show, una nueva película, pero antes... De entrar en detalles, vamos a darle la bienvenida a nuestro querido compañero Francis Rodríguez, que ayer estuvo ausente por asuntos familiares. Ya los tenemos con nosotros. Buenos días, Francis. Buenos días, Fulvio. Gracias al Padre por la luz de este nuevo día, que nos ayude a desenvolvernos en él, que nos dé inteligencia para afrontar todas estas situaciones que a diario se nos presentan. Incluyendo esta que acabamos de tener como voz de la mañana. Yo soy Francis Rodríguez y estaré junto a mis compañeros en este, su programa de cada mañana de 7 a 9 en De Mañana. Bueno, lo, eh, estas investigaciones que está haciendo la Procuraduría, ya apenas faltan como 25 días, Francis, porque es un límite y en junio tienen que presentar, entonces... La Procuraduría no ha investigado las sobrevaluaciones, eso está guardado ahí. Tampoco se ha investigado Catalina, eso está guardado ahí. Solamente investigan algunas cosas. Pero sacan sacan esta arista de estos comunicadores que son, fueron eh, eh, la estandarta en los medios de comunicación para llevar a Danilo Medina al poder y ellos se creían intocables fueron como más bien prestados, ¿verdad?, pero nada, ellos son gente que creían que no se les podía tocar, que pertenecen a la casta de los intocables, sin embargo, la investigación de Odebrecht ha llegado hasta allá, todavía estamos confundidos porque no entendemos qué es lo que están persiguiendo, porque conocen bien quiénes son, cuáles fueron, lo conocen todos, incluyendo el mismo procurador, entonces... Es lo que dice uno de ellos en, la, en, en su programa ayer. ¿Qué hay que hacer? Hay que ver cómo se van desenvolviendo los acontecimientos con relación a este hecho, que es un hecho grave, porque pone entredicho la justicia dominicana y pone también entredicho la misma credibilidad del Presidente. Mira, el caso de Odebrecht es un caso gravísimo. Es una oportunidad para reivindicar la justicia dominicana, la credibilidad en las instituciones, en los sistemas. Entonces, esa oportunidad parece ser que no la van a aprovechar y la están tirando por la borda. Mira, Fulvio, yo estoy tomando del propio, de la propia voz de la mañana la parte que establece Julio Martínez Pozo, que manda una especie de mensaje o advertencia al presidente Danilo Medina, en esta, la cual efectivamente indica que el mandatario conoce bien a los involucrados en el caso de los sobornos y, le y, a, y a la vez acusó, ...de presionar... ...esa parte... ...es la que me da mucho más... ...o me aleja más... ...de que estemos frente a un caso serio... ...de, de proceso serio... en la palabra... ...déjame decirte algo para que tú sigas abundando... ...que es importante lo que te voy a decir... ...él hace esa acusaciones ayer... ...pero en la rueda de prensa... ...que fue una nota de prensa... ...no fue rueda de prensa... ...él, eh, leyendo, ¿verdad?... Acusaban directamente al procurador también en ella. Bueno, y decían del procurador que este país iba a conocer la calidad de gente que era el procurador. Bueno, porque, también porque fíjate algo, en todo ese montaje que se hizo desde el inicio, que nunca antes habíamos visto tanta publicidad desplegada, que a las 5 de la mañana tenían un equipo de camarógrafos de la, de la procuraduría ejerciendo, y si te fijas, se colocan perfectamente en bloques de noticias unidas, donde todos los, los implicados aparecían ya cambiaditos, pues le dieron, tú sabes, el tiempo, Pare, parece, como, pa, parece como si fuera un escenario. Parece ser que es una trama que se está desarrollando. Una trama que precisamente es lo lamentable de este país, que nosotros tengamos que tener o pedirle al Padre Todopoderoso, que nos dote de inteligencia para poder enfrentar estos shows. Martín Esposo y el mismo eh, Alcántara, hoy día son de los comunicadores tildados de bocina, pero a la vez son los individuos que más dinero tienen individualmente, por el ejercicio eso de su fácil, carrera. Eso es fácil, Francis. Es decir, ¿Cómo se justifica la compra de un apartamento de 250 mil Es decir, dólares? que yo ya yo percibo que Raquel Ortega, por ser periodista, está en camino de ser millonaria. No me compare a Raquel. No, no, jamás la llevaría a ese ah. terreno. Diría yo que por su <risa> carrera, por su carrera ellos que tienen la misma condición de ser periodistas, adquieren tanta riqueza... Alcántara termina de comprar hace unos meses una casa por 150 millones Ahora, de pesos. Ahora, no vamos a hacer leña del árbol caído. Lo único que queremos es que nos ordenen mejor para poder dirige, eh, digerir de mejor forma y poder nosotros orientar a este pueblo que a la vez siento que la campaña estratégica de, de publicidad que ha manejado este caso es millonaria e inmensamente grande que ha puesto a este pueblo en baja. Pero, Te Frank, voy a decir algo, para mí el gobierno ha estado buscando por este trecho de tiempo que nos queda algo que impacte, nos levantan un día de fiesta del Día del Trabajador con el impactante motivo de fiesta del gobierno por la inclusión a unas relaciones abiertas con China que a la vez yo me pregunto, y ayer me preguntaba cuando estaba el doctor aquí, aunque no pude verlo completo, teníamos como dominicano o como país algún proyecto que realmente nos dé el beneficio de unas relaciones donde tenemos okay, okay. unas importaciones de tres puntos tantos millones de dólares, de, de, de, de porcentuales, que todo marchaba en orden, porque definitivamente los chinos son los que tienen la mayor cantidad de materia prima o de mercancía. Y con la oficina comercial que hay aquí en el país, ¿qué impacto buscaba el gobierno o qué nos buscaba de distracción? Creo que estos Vamos. son los que más nos mantiene distraídos, porque el caso de Bre está en una etapa, en una etapa, donde Fulvio... Amables televidentes Ustedes recuerdan que hubo una inclusión Del propio presidente de la república Cuando llegaron al tema Punta Catalina Que está dentro del expediente Que usted puede buscar Expediente Procuraduría o de Odebrecht Y en la página 126 Le va a decir Que de manera sorpresiva el propio presidente Se inmiscuye y crea una comisión sí, sí, Que sí, es sí. la misma Que le va y le dice al pueblo Que no, que no hubo dificultad, ni ningún tipo de cosas. Vamos a escuchar a Martín de Pozo, el audio. Vamos okay. a escuchar el audio, Francis. Pero lo importante es que tanto ellos como funcionarios y empresarios tienen que justificar su riqueza. Vamos a escuchar el audio. Vamos a ver qué él dijo ayer en su programa. Escuchemos. hombre con importan inversiones importantes en la televisión y en la prensa escrita es propietario del periódico El Comercio. Es decir, él está... Libre de prisión, porque realmente tiene un padecimiento serio, pero no está libre de las otras consecuencias. Estamos hablando de una investigación que cuando tomó el curso lógico, dijo, pero ven acá, y cómo es posible que se va a pagar un soborno en un país, y entonces los consorciados no tienen absolutamente nada que ver con eso. El tema central de cualquier eh, distracción que se produzca en la República Dominicana son los consorciados y el pacto para protegerle, que yo le advierto a mi amigo, el presidente Danilo Medina, que ese pacto para proteger a los consorciados en el futuro puede generar un escándalo tan grande como el propio escándalo de Odebrecht. Ese pacto para proteger a los consorciados, a los consorciados puede generar un escándalo tan grande como del escándalo Odebrecht. Porque Odebrecht, poco o mucho, ha resarcido al Estado Dominicano. Odebrecht ha resarcido al Estado Dominicano. Pero ¿y eso consorciado? ¿A quién ha resarcido? ¿Con quién ha sido el pato? ¿Con quién es que ellos han hecho un pato para, para su tranquilidad? ¿Con quién? ¿Quién es el, ¿Quiénes han sido los beneficiarios del pacto para la tranquilidad de los consor consorciados en la República Dominicana? Para que no se le haya tocado ni con el pétalo de una rosa. ¿Quién o quiénes? Eso, eso, y lo quiero advertir con tiempo porque pasará el tiempo, vendrán cosas en el futuro... Y yo creo que tengo la responsabilidad de decirle hoy a mi amigo el presidente Danilo Medina, 8 de mayo, Presidente, ese pacto, ese pacto para encubrir a los consorciados tendrá un costo político muy alto, muy alto, porque cuando se, se destape se destapen las cosas que están debajo de ese pacto, entonces esta sociedad eh, va a quedar realmente muy asqueada. Parece Fíjate, ser que él tiene muchas cosas que decir y sabe muchas cosas. Él la ¿eh? conoce y como yo él te decía, conoce. cuando usted ve que un presidente que suponemos se está haciendo una, una, un ejercicio claro, de lo que es la Procuraduría General de la República, que depende directamente el, el, el, el puesto del propio presidente. Y usted tiene una configuración de este tipo y donde ya empiezan a, a, a advertir al propio presidente de las consecuencias, y sabemos cuáles son los consorcios. Aquí no se ha hablado de acero estrella. No, no se ha Aquí no se ha hablado de Acero Estrella, que ha sido el socio principal desde cuando Odebrecht llegó al país. Intocable. Pero lo peor de esto es que se formó una comisión de notable, entre comillas, a muchos. Que terminó siendo un miembro de esa comisión. El presidente. El presidente el de la termoeléctrica. El administrador ahora. Que no es nada más y nada menos aquel... Bufón, porque no fue él. De la Sunline. De la Sun Line que hizo un libro y que finalmente pidió excusa y, y finalmente desistió. Y no aquí en República Dominicana, que pudiéramos en decir, que estaban vendidos los, los jueces de Lionel y, de, y, del, y del. sino en Miami. Miami. En el sur de la, de la Florida. ¿Y usted cree que nosotros tengamos la capacidad de entender esto que está sucediendo? en la República Dominicana, perdiendo nuestro tiempo, cuando todos sabemos las implicaciones y como Martín Esposo acusa directamente al presidente. De ese pacto. Y que precisamente es al presidente que excluye la comisión extrajudicial, ilegal y sin ningún tipo de vinculación, porque la decisión de esa comisión, ¿a qué vincula? No, no tienen ningún tipo de vinculación. Ah, pero no hemos quedado no en publicidad y en comunicación de que ellos son los paladines de la justicia. ¿Paralelo? No, la Procuraduría lo que está persiguiendo, a lo que se ve, la Procuraduría está persiguiendo un expediente que se pueda caer en el proceso, Francis. Un expediente que no tenga la suficiente base, porque están investigando algunas cosas y están dejando otras, otras que son mayores que todas. Entonces, el objetivo de ello como Procuraduría, darnos a nosotros shows y películas para entretenernos y que el expediente esté mal formulado y se caiga en el camino. Eso es lo penoso, que se usen todos los talentos, todos los recursos del Estado para investigar un hecho de soborno y corrupción reconocido por la propia empresa para luego permitir que se caiga en el proceso. Pues yo creo... Y así voy a titular mi tema de hoy. Un arsenal nuclear en manos de comunicadores o periodistas que podría detonarse en cualquier momento por lo que yo veo. Martín Esposo y el mismo Dani poseen un arsenal nuclear para el proceso que al destaparlo o detonarlo podría transformar todo esto que hemos visto a la fecha por no asumir con responsabilidad como lo han asumido otros países, incluyendo aquellos que hay hasta vicepresidentes pulgando y, y, y expresidentes ex pulgando pena por el caso de Brex. Vamos a saludar a los amigos de la de las redes sociales Ernesto Díaz San Francisco Buenos días de mañana Favor felicitar a padre Jerónimo Díaz Quien cumple hoy 85 años Su hija, nietos, amigos, familiares y yo Les deseamos muchas felicidades Y bendiciones, claro que sí Nosotros también desde mañana nuestra felicitación está, al señor. Está armado, armado. Genaro padre, Díaz. ¿eh? Sí, sí, de nos vino ahí. De igual manera, el, te, el terminal 9209 nos envía una foto de un hermoso bebé. Muy buenos días para que, me, por favor, me feliciten al niño ja, eh, Jackson Fernández, que cumple un año. Mira, qué belleza. Qué Bendición bien. a ese bebé. Bienvenido Hidalgo, nos envía una. Conforme a la multitud de tus piedades Borra mis, rebel mis rebeliones Lávame más y más de mi maldad Y límpiame de mi pecado amén, Salmo amén. 51, Uy, 1, eh. 2 Gracias, buenos días para usted también Señores, así iniciamos en de mañana No se muevan Y ya saben Esta voz de la mañana no ha dejado El terreno fértil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 Gracias por continuar con nosotros aquí en De Mañana y ya está en el set la persona que hace que este set se vea hermoso Raquel Ortega, bienvenida Raquel. Que ponga orden. En Pero a el... ti te dicen negrito lindo. Eh, Raquel, o sea, que tú también eres. Bienvenida Raquel. <risa> <risa> <risa> buenos días, ponga Y que ponga, días, y Francis, que ponga el orden. Ante, caballero. Sí. Igualmente, Ra me ah, gusta su color. a darme el timón para... Sí. La batuta, sí. para poner el orden. <risa> a, para poner el orden. <risa> Equilibrar el Raquel, yo te Aunque... quiero preguntar. <risa> buenos días, amables sí. televidentes. Gracias Aunque por Julio diez, dice tener una pregunta y va a hacerla en, sí. en el aire. Yo creo que es lo correcto, porque detrás de la cámara... Yo te quiero preguntar, Raquel. Tú, que eres cristiana, católica, religiosa, ¿dónde está el padre Rogelio? Ah, pero yo no sé. <risa> <risa> yo no sé dónde está Rogelio. Yo lo que sí sé es que estaba protestando, que estaba reclamando, que <risa> se metió en un tema. Óyeme, como Óyeme, ¿se ha los perdido políticos? el padre Rogelio? Bueno, eh, estaba lo comentando lo vi medio que la las redes sociales estaban hablando de las que las dos estaba a piedras favor de la, de, y las dos de, piedras, de, piedras que él usa eh, siguen estando. Hace falta vida. el padre de Orrelio, el padre Aurelio que venga, que el asunto de está Pero fuerte. Pero él está en el país. Olvídate. <ríe> bueno, no, no que aparezca. Él, él está aquí ya país. se escucha la música, <ríe> la música de las noticias con Vladimir Paula. Muy buenos días, Vladimir. Buenos días, hermano. Hola, hermano, ¿Qué tal? ¿qué tal? ¿Tú sabes dónde está el padre Rogelio? Ay, Dios mío, ¿dónde está el Rogelio? Yo no sé. Rogelio. Él anda por ahí, el que el ahí. Rogelio, ¿eh? sí. Le conviene estar de perfil Caramba. bajo a veces. Hola, Raquel. Hola, hermano, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. Hermosa Hola, corbata. Francisco. Yo presente, gracias a Dios. Bendiciones para ustedes y para todos los nordestanos. Tanto que en, la, en la universidad como en la escuela. Así es, así es. Miren, rápidamente, vamos a las noticias en el ámbito internacional, señores. Maestros guatemaltecos protestan exigiendo aumento salarial. Miles de maestros acamparon ayer en la ciudad de Guatemala para exigir al Congreso una ampliación al presupuesto del ministro de Educación con el fin de aumentar los salarios de los docentes. Ahí está la manifestación de momento en que los maestros realizaban esa actividad y vamos entonces a escuchar sus declaraciones. ¡Adelante! Nos sentimos engañados, nos sentimos ofendidos ¿ya? y saben lo peor, que nos quieran indicar de que estamos apoyando al gobierno, que estamos apoyando esto. No, esto es un derecho. Ellos, ellos fueron los que nos sacaron de las aulas, de las escuelas. Bueno, ahí están las declaraciones, ¿verdad?, de maestros que manifestaban por allá en Guatemala. Vamos al ámbito nacional, señores. Carlos Alvarado asume, bueno, en el ámbito internacional continuamos. Carlos Alvarado asume como nuevo presidente de Costa Rica. El periodista y politólogo Carlos Alvarado juró ayer como presidente de Costa Rica donde prometió alcanzar la abolición del uso de combustible fósiles. Escuchemos entonces el nuevo presidente de Costa Rica. Ahí vemos las imágenes en momento en que este hombre era juramentado ya para asumir sus funciones como nuevo mandatario de Costa Rica, Carlos Alvarado. Vicepresidenta eleva plegarias para que legisladores conozcan la ley de partido Entrando al ámbito nacional, vamos a ver entonces lo que dice Margarita cereño Adelante Es importantísimo el que tengamos, que nos demos finalmente una ley de partidos Que tiene ya más de una década, pues, eh, siendo sometida y vilipundeada pero eh, lo que me apena es que nos hayamos concentrado solamente en las primarias, en el tipo de primarias, que si es abierta, que si es cerrada. Cuando también hay otros muchos temas tan importantes como es el tema de la financiación, tanto de las campañas políticas como de los partidos mismos. Bueno, señores, ahí están las declaraciones de la vicepresidenta Margarita Cedeño. Miren, un hombre mata a su pareja en la ciudad de La Vega. La víctima es Yolanda Ramírez Puntiel, de 33 años. Mientras que el victimario es Tony Brito Rosario, de 53, quien se encuentra prófugo. La fallecida presenta signos de estrangulamiento y golpes con objeto contundente. Escuchemos entonces declaraciones. Adelante. La comunidad está entera de luto, porque era, una, era un ángel. Esa era de todo el mundo, o esa no tenía sección con nadie. Una gente se ponía enferma. Y la primera que llegaba era ella, ni los hijos llegaban primero. Simplemente la primera que llegaba era Yolanda, porque era un ángel de Dios que había en la comunidad. Todo el mundo está de luto, porque yo le pedí a Dios que este dolor no llegara a mi familia, Dios. te dio un golpe, supuestamente. Y la, ahorcó, y la ahorcó tres veces y la afició con una almohada, dice la familia. Ay, mi muñeca tan linda que estaba de ayer. Ay, tiene un vestido que ya estaba de cumpleaños ayer. Ay, que ya cumpleaños hoy. Y güey compró un vestido. Ay, se lo vamos a poner. Ay, tienen que maquillarme la. Todo está muy contenido porque no es fácil. Ella era una persona muy buena. Bueno, ahí está, señores. Lamentable... Ese hecho acontecido en La Vega. Miren, vamos al ámbito local, regional rápidamente. Vamos a Pimentel. Caramba, trágica información. En el día de ayer, una joven que decidió tomar veneno para quitarse la vida, finalmente cometió lo que ella buscaba, pues muere la joven que tomó veneno. Anoche muere entonces la secretaria del Juzgado de la Paz, en Pimentel, en momento en que recibía atenciones médicas en un centro de salud privado aquí en San Francisco de Macorís, al tomar una sustancia se trata de la licenciada Katherine Reynoso del Orbe de 36 años, residente en la calle Gregorio Luperón del municipio de Pimentel. Hasta el momento se desconoce las razones por las cuales la motivaron, ¿verdad? a tomar esa sustancia para quitarse la vida. Imágenes correspondientes en estos momentos a Katherine Reynoso del Orbe, de 36 años, quien era, repito, la secretaria del Juzgado de Paz en el municipio de Pimentel, quien decidió en el día de ayer tomar una sustancia tóxica para cegar, para, para suicidarse. Fue trasladada aquí a San Francisco de Macorís, a un centro asistencial privado, pero finalmente murió en la noche de ayer, aquí en San Francisco de Macorís. Lamentable ese acontecimiento, ¿verdad?, donde esa joven pierde su vida, muere, pero ella lo buscaba. Eh, queda entonces investigar por parte de sus parientes, de sus familiares, eh, los motivos que la llevaron a cometer ese horrendo hecho. Miren, señores, un muerto y varios heridos durante un fatal accidente en Villarriba. Así que el accidente ocurrió cuando una camioneta de la ruta San Francisco de Macorís-Nagua impactó con una camioneta, según las informaciones de Ferroarte, en una industria de Santiago. La víctima es Víctor Manuel Sánchez, quien iba detrás como pasajero en la camioneta, señores. Así que, lamentable, ahí está el joven Víctor Manuel Sánchez, quien muere, repito, en ese fatal accidente de tránsito, ocurrió principalmente en la comunidad de Jobobán, en el municipio de Villarriba, Ahí está cómo quedó totalmente destrozada la camioneta. Muy lamentable esa información. Ahí está. Miren, señores, mujer se suicida en Vista Valle también tomando otra sustancia. María Martínez Almanzar se suicidó tomando una sustancia venenosa supuestamente por problemas pasionales. El hecho ocurrió en Manhattan de Vista Valle. Vamos a escuchar entonces las declaraciones de un pariente adelante yo no sé decirle porque ella vive un poco más retirado que nosotros donde yo vivo yo la vi como a esa hora que dice como a las 5, que ya pasó por mi casa boceándome pero no supe más nada de eso. esta hora es simplemente que ella se tomó tres pasitos hasta ahora tuvieron una discusión la pareja y ella y accedió ella a tomarse a envenenarse pues ahí está otra más que decidió suicidarse Envenenándose Esa fue aquí en San Francisco de Macorís Qué lamentable Hombre que mató a otro En San Francisco de Macorís Dice Lamenta lo sucedido Hablamos del ingeniero Martín Marte Martín González Marte Ingeniero agrónomo Quien ultimó a tiros Al ingeniero agrónomo también Francisco Antonio Ovales E hirió a su esposa también De un balazo en una de sus piernas Vamos a escuchar al momento que cuestionamos al ingeniero agrónomo Martín González. Adelante. La pared se tiró ayer tarde y ayer tarde también la derribaron. ¿Tiene con la del Sí, pero cruce de palabras, que no era para llegar ahí. El problema más grande lo tuvieron cuando derribaron la pared. Entonces, esto fue lo que pasó. Cosa que no debieron pasar, pero pasaron. Sí, porque incluso en una ocasión fuimos compañeros de trabajo, eh, No, lamentando el caso, porque eh, ambos tenemos hijos pequeños, tenemos nuestra familia y lamentamos el incidente, claro, sí. Ahí está el momento en que lamenta ese fatal acontecimiento, el ingeniero agrónomo Martín González, en las próximas horas ya ha sido trasladado al Palacio de Justicia, se le conocerá entonces medida de coerción a este ingeniero. Miren, a propósito de la muerte del ingeniero agrónomo también, Francisco Antonio Ovalle, a mano de Martín González, que estuvimos en su velatorio, muchas personas lamentan su muerte. Escuchemos. Un hecho lamentable, un hecho penoso, que lutece a una familia, a una comunidad, a todo San Francisco Macorís. Un profesional eh, brillante, un, un hombre de familia, un hombre bueno. Claro, ese es un hombre tan humilde, tan humilde que la humildad se le ve por encima de la ropa. A ese hombre, cual de lodoma ese Franklin, ese era un amor, ese era como un hermano para mí. Ese hombre ha hecho cosas conmigo que ni mi propio hermano lo han hecho. Bueno, estamos consternados ante esta situación. Fue algo que causó mucha sorpresa. Eh, parece ser que el problema estaba suscitando hace algunos días y estaba manejándose de una manera... Discreta. Eh, me sentí muy aternado porque cuando yo casualmente vi la noticia, que vi que fue el vecino que le pasó esto. Una persona muy, muy, hasta donde yo lo conozco muy bueno. Una persona demasiado, demasiado, que hemos pedido una persona, como le digo, no tengo cómo explicarle. Yo lo único que pido es justicia, porque esto, esto no tiene, esto no tiene, esto no tiene como repararlo, yo no sé qué va a pasar. Esto no tiene como repararlo. Porque... El compadre está muerto ya, es increíble. Esto. Que hay una descomposición social donde no hay amor por el otro, donde pensamos que lo material es lo que vale, eh, y debemos tratar de desprendernos de eso, sino que debemos pensar más en, en, en ser humano. Eh, para nosotros estamos condenados es algo que realmente sentimos en el alma, de que pasen cosas así, un hombre joven, eh, le pedimos a la comunidad, al país, que no sigan sucediendo cosas así, que piensen antes de hacer algo como esto, porque el pueblo y todo el mundo siente. Bueno, lamentable la muerte del ingeniero, caramba. Miren, captan hombre intentando robar baterías de un carro aquí en San Francisco de Macorís. El hombre penetró al edificio, un edificio ubicado en la calle Nino Risset número 45. Ahí está, aquí en San Francisco, donde intentó sustraer una batería de un carro. Los propietarios ofrecen una recompensa a quien lo conozca y suministra información para su apresamiento. Repito, fue en un edificio ubicado en la calle Nino Risset Número 45 Si usted conoce ese malhechor Ahí está Pase por la Nino Ricé Número 45 Y dígale a la persona en momento en que intentaron Sustraer En que intentó sustraer Esa batería de ese vehículo Ladrón Lo que no es suyo no se coge Y miren lo fácil que va a ir a buscarla Miren lo fácil que él va a para abrir el bonete del carro, para llevarse la batería, usted ha quedado captado las imágenes. Y en las próximas horas, usted si es apresado deberá de cumplir. Caramba, ahí está. Increíble, señores. Mírenlo ahí. Ahí está, ¿eh? Intentó robar la batería de ese vehículo. ¿Lo logró? Bueno. Vemos las imágenes en que él entonces intenta hacerlo, pero finalmente... Eh, ahí están las imágenes y lleva su funda de galleta también al lado. Ahí está cuando no pudo y finalmente entonces emprende la huida y se retira a bordo de esa pasola. Mírenlo ahí. Increíble, señores. Wow. Miren. Familiares de hombre que mató a otro en Huiza de una puñalada. Los familiares de Robelsi están denunciando. Que la residencia donde ellos habitan fue tiroteada Vemos los orificios, los impactos principalmente de bala Y vamos a escuchar los familiares de Robelsi Acusado de ultimar a otro joven en la comunidad de Huiza Adelante Ah, La familia vino aquí anoche y se nos tiró Tiró varios tiros ahí eh, anoche. Sí, anoche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 Se lo atribuimos. Responsabilizamos a la familia del fallecido. Familizamos a ellos porque nosotros hemos recibido amenaza de que van a matarnos. Entonces ya, ya ellos están, como que dice, cumpliendo su amenaza. Bueno, ahí están los familiares de Robelsi, joven que está acusado de matar otro apuñalada, joven Marisán, en la comunidad de Huis, en las inmigraciones de Undrín y ellos están acusando a la familia de los CISO de ser quienes encabezaron esa balacera. Vamos a ver entonces, caramba, más adelante a darle seguimiento a esa información. Miren, dirigente, asegura hay división en el movimiento popular de San Francisco de Macorís. Vamos a escuchar a Ramón Rodríguez Momón. Adelante. Hay una división en el movimiento, hay que admitirlo, por falta de comprensión, por falta de discusión, visión de matices visión en torno al a los procedimientos, visión en cuanto al comportamiento. Pero esa división no ha tocado fondo de cortes radicales, eso no ha ido a debate, ni, ni mucho menos. Si yo hago un llamado a que podamos ventilar la divergencia, exponerla en la mesa, y que llegamos a consenso sobre aspectos que nos unen, y los aspectos que nos separan lo dejamos en suspenso. Mientras tanto. Ahí están las declaraciones de Momón Rodríguez, dividido el movimiento social y popular. A propósito de esto, vamos a ver lo que dice el vocero del Falpo en esta ciudad, Raúl eh, Monegro. Vamos a ver porque el Falpo anuncia principalmente, vamos a escuchar el Falpo acciones, eh, acciones sobre... La dejadez por parte de la Fiscalía en el caso Vladimir Lantigua. La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 simplemente la violencia. Nos estaremos anunciando y diciéndole a este pueblo que se llevan a fiscal o si no, este pueblo sabrá cómo responderle ante esa actitud de complicidad con la delincuencia y de delito. ...del Ayuntamiento de Pimentel se querellan contra excontadora. El alcalde del municipio de Pimentel, Martín Rosa, acompañado de requidores y un representante legal, depositaron ante el Ministerio Público una querella contra quien ocupa el cargo de contable de ese cabildo eh, por desviación de fondo. Declaraciones de José Gil Payano, abogado y Luis Rosario Regidor. Escuchemos. Estamos acompañando al alcalde de la, del municipio de Pimentel sobre un supuesto eh, defalco que hay en el ayuntamiento de allá. Sí, esa persona responde al nombre de eh, Yanis eh, Ofelia Crucer López y José Luis Sánchez.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 eh, X cantidad de dinero sin sí, el ser empleado del ayuntamiento. Ya en unos días a una comisión de la población de allá de Pimentel se le va a entregar los datos que ellos solicitaron al ayuntamiento. Todo está abierto, todo el que quiera ir a buscar una información al ayuntamiento, ahí está. Y la alcaldía está en toda la disposición de entregarle a cualquier municipio de Pimentel que la solicite. Señores, ahí está. La embajadora de Canadá visita a San Francisco de Macorís y es declarada visitante distinguida. La embajadora de Canadá eh, hizo un recorrido por varias instituciones y fue declarada visitante distinguida a manos del presidente del Consejo Municipal de Regidores. Vamos a escuchar entonces a la embajadora. Adelante.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 Um, para mí, yo creo que veo dos temas importantes en que podemos colaborar y de que he hablado con uh, la vice alcaldesa y también con el gobernador. Y son temas de, de género, y igualdad de género y también de los jóvenes. Entonces, ojalá podamos avanzar algunos pequeños proyectos al respecto en, en momentos futuros. La embajadora Sauna, ¿eh? Señores, tres meses de prisión preventiva contra acusado de participar en un atraco aquí en San Francisco de Macorís. O Reynoso, acusado de participar en un atraco a una señora por más de 300 mil pesos. Prisión preventiva para él. Tres meses. Vamos a escuchar entonces, vemos imágenes el momento en que era conducido para conocerle la prisión que finalmente fue de tres meses Ahí está el jovencito Oneyfri Reynoso, involucrado en ese atraco por más de 300 mil pesos, señores. Increíble. Ahí vemos las imágenes en momento en que se conocía, ¿verdad? Ante el Tribunal de Atención Permanente aquí en San Francisco de Macorís. El agua número uno en consumo de todos los nordestanos es agua Randilá. 100% purificada con sistema Osmosis, tan dominicana como tú. Comuníquese con nosotros al teléfono que aparece en pantalla para servicio a domicilio. La número uno, en preferencia de todos los nordestanos, es Agua Randy La. Bendiciones, hermanos del alma. No hay tiempo para más. Que tengan un feliz resto del día. Bye bye. Adiós. Muchas, Muchas gracias. gracias Vladivir. Vladivir. Bueno, en este día, justo en que la Iglesia Católica celebra Santa Catalina de Bolonia, felicitar a todas las. Y los bioanalistas de República Dominicana Hoy 9 de mayo es el Día Nacional de bioanalista Este día se comenzó a conmemorar desde el 1969 Así que felicidades a todos los bioanalistas que realizan su función eh, Bueno, el bloque de noticias bastante amplio bueno, bastante amplio, amplio. fíjate eh, Vámonos con el ámbito internacional, si sí. les parece? Muy bien de acuerdo eh, Interesante la protesta y la forma de hacer reclamar sus derechos de los docentes guatemaltecos que estuvieron en el día de ayer apostados en carpas, eh, pidiendo y exigiendo sobre todo al Congreso la ampliación de su presupuesto en el Ministerio de Educación. Yo creo que debemos aprender todos que los métodos deben ser cambiados y que debe, cada vez más debemos ser más inteligentes al utilizarlo. Y muchos dirán, ajá, y ustedes no ven la protesta que también realizan en otros países, quemando vehículos, rompiendo cristales, incendiando... De haciendo de todo, sí, son extremos los a los que ejemplos. no se debe llegar sí. Sí, Entonces los buenos ejemplos deben ser los que deben primar Ahí están acampando eh, cientos y cientos de profesores, yo quisiera ver una protesta así aquí un día en nuestro país, que la gente se involucre, que se identifique, pero cuando las necesidades son justas, ustedes ven que son los mismos los que salen a la calle, no reciben el respaldo, por temor a también que se conviertan en violentas y luego salgan también perjudicados. Así que esa debe ser la mística, la, la forma, la estrategia de protestar pacíficamente, de reclamar, sus derechos, sus reivindicaciones ojalá y el Congreso guatemalteco pues les escuche y mejore los salarios de los docentes bueno ahí está mira, tuvimos o vimos al nuevo presidente de Costa Rica que hace como grito de guerra <risa> que declarará las acciones para alcanzar la no dependencia de, del petróleo, de, res, de, de fósiles. De, de combustibles, combustibles, fósiles. combustibles fósiles. Es interesante porque se apega a una área de del ecologismo mundial y, sobre todo, del proceso de reconversión de las riquezas y de las oportunidades que también tenemos de la naturaleza. Ya Costa Rica ha sido en varios meses autosuficiente en producción de energía, que no dependen de combustible fósil. Sí, qué bien. Él será la mejor versión de sí mismo, me <risa> <risa> <risa> pareció escuchar a un coach, sí. eh, dando esas frases cliché, eh, que se escuchan muy a menudo, y lo dijo en su discurso, seré la mejor versión de mí mismo, usted tiene que ser usted, claro, pero actúe sobre todo en base a las leyes, lo que le estipula su constitución. Pero es Cumpla con su función sí, sí. y él, haga él, lo que Él se refería a las promesas, ¿verdad? A las promesas sí. que, que él dijo en su. su mejor, versión, él, él decir su que mejor versión. Es decir, <risa> su mejor versión. Es su mejor versión. Pero es interesante claro, cuando claro. en República Dominicana estamos gastándonos ya más de 3 mil millones de dólares por la termoeléctrica Punta Catalina, que yo digo que es el pecado. Eh, de este gobierno, o el pecado capital. Casi nada, 6.5 millones de toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera de República y Dominicana. Canadá, precisamente, para este año 2018, pretende desmontar y quedar ya con un 83% de su producción nacional fuera del carbón y de este tipo de plantas. Eso es lo interesante sí. del presidente de Costa Rica, uh -huh. que manda un mensaje atrevido, propositivo sí. y sobre todo con esperanza. Oh, yeah. Bueno, aquí en República Dominicana, en La Vega, Yolanda Ramírez Puntiel, de 33 años, es la otra mujer que se suma a la lista de los feminicidios y qué pena nos da a nosotros. Me da a mí como hombre dar eh, esta noticia, compartir con ustedes esta noticia, que se sigan sucediendo estos casos. ¿En dos días? En nuestro ya país. Van dos mujeres en dos días ya van dos mujeres muertas. Qué pena que esto siga sucediendo. ¿Qué generación de hombres es la que está sobre la tierra en estos momentos? ¿Cómo pueden atentar contra una mujer? compañera, madre de sus propios hijos y cegarle la vida. Tony Brito, Rosario de 53 años, 20 años de diferencias, uh -huh. Tienen, está prófugo. Que pague por lo que hizo se y que dice, aparezca, ¿verdad? Sí, se dice que la asfixió, aunque también hay cuentas de que le dio con un objeto, un golpe. Pero bueno, eso y el, el médico, día el de médico, su cumpleaños. El día de su cumpleaños el médico legista tendrá que dar ya el informe final y dará los detalles de realmente cómo ocurrió. Pero bueno, independientemente de ¿Eh? todo, yo te decía fuera del aire que ya yo ni sé qué decir del tema. Ya como que uno dice qué es lo que vamos a hacer. Dios mío, o sea, más por más recursos que pueda tener el ministerio quizás no sea suficiente para enfrentar. Hay que tomar una decisión muy personal, el, la persona violenta difícilmente cambie ya. Con esa frase famosa que conocemos todos, que el oro viejo, viejo no prende a hablar, no va a cambiar. Entonces hay que ver las señales a tiempo, cuando una relación no funciona, cuando nos está mandando las señales de que no va a cambiar la, la situación. Entonces tomar las mejores de decisiones, poner la denuncia, pero después de la denuncia que ha habido hasta asesinatos, después que te ponen la, de, ponen la denuncia, la querida, y no pasa absolutamente nada. Entonces hay una responsabilidad individual, pero hay otra que es este del Estado, que es de los gobiernos, mejor aplicación de los recursos y la política pública preventiva para que creamos más relaciones positivas. Las mujeres, yo no sé qué es lo que vamos a hacer. Ve, hay que ver bien con quienes unimos nuestras vidas en, este, en esta tierra de paso Porque ya se está convirtiendo en un tema, eh, pandemia prácticamente Bueno, Preocupado. qué pena En otro orden, aquí en San Francisco de Macorís Hombre que mató a otro, San Francisco dice, lamenta suce sucedido Sí, vimos un hombre un tanto eh, consciente de lo que cometió no así su pesar no se refleja qué está pasando con esta sociedad, ciertamente. Pero me voy a enfocar exclusivamente en hacerle este comentario respecto al origen de esa muerte. Según me informan, el homicida inició una pared Medianera Y esa pared medianera Ciertamente Lleva una Una relación En la comunidad Puesto que divide una propiedad de la otra La ley es muy específica Pero aquí no queremos entender Que el hecho de que usted sea dueño de un predio O tenga la responsabilidad De, de construir una pared medianera que en todo caso, es la pared neutral en un lote de solares. Donde usted tiene que tener claro, óigame gente, que no es cierto que usted por ser dueño de un lado, puede hacer lo que le venga en gana en ese terreno. Y lo que quiero es llevarle a la conciencia que no puede hacer una pared que perjudique o que se acerque más al otro lado, puesto que va a quitarle visibilidad y aire. Y esas son de las cosas que hay que tener en cuenta. Y se dice, y la ley dice que usted deberá hacerla 30 centímetros hacia ambos lados de separación de ambas viviendas. Así es, un Mínimo. metro de distancia. Un metro. Entonces, ¿cómo es posible.? que se estén peleando por algo tan natural, tan normal, que deben de respetarse a ambos lados, mira una muerte, el mismo ingeniero, causarse él también un desastre en su vida y a la familia, porque va preso y tendrá que ser condenado, Claro. por una pared medianera, aquí hay gente amante de, su, de sus decisiones. Y precisamente ahí vimos eh, muchas eh, reacciones de la gente en el velatorio. Donde mucha gente, y un señor, sobre todo, de enfatizar lo que decía uno de los señores. Eh, ¿Qué es lo que está pasando en esta sociedad en que estamos viviendo? No hay amor a la vida. Todo lo resolvemos con violencia, quitándole la vida al otro. O sea, vivimos una sociedad bastante convulsionada y preocupa esto. Yo lamento, Gente pero que se conocían no. y vecinos, vecinos y hasta fueron compañeros, de, él mismo Yo lo trabajo. decía en su audio, fueron mm. compañeros de trabajo. Entonces, ¿dónde está el amor a la vida, el respeto a la vida? Eh, hay que tratar de dirimir los conflictos de la forma más educada porque para qué que estudian entonces para qué es que se hacen profesionales bueno. sino para manejar la inteligencia emocional y yo le pido al ayuntamiento o que seamos todos animales entonces vamos a resolver a todo como animales pero entonces, yo de no planeamiento entiendo. urbano y de catastro que son la primera vía de llegar a este reclamo de que procuren explicarle bien a la gente y pongan el orden y evitar esto, porque son muchos los conflictos. A mí me correspondió sí, sí, sí, ayudar sí, sí, son a solucionar. Mucho, son muchos, yo he, ha mucho yo he caso solucionado muchos casos ya. Ha habido muchos mucho casos. Y la verdad hasta que por lo que un ha faltado árbol. es voluntad. Hasta por un árbol, Francis, hay, hay No problema. hay vecinos que, que se molesta, hasta porque te cae una pajita de comida de un pajarito, sí, no. eh, que le caiga a los Bueno, o sea, por otra una parte. Locura lo que se está viviendo el Por humano. otra parte, familiares aquí en San Francisco de Macorís, del hombre que ultimó a otro en Huiza, alternan su preocupación porque su casa fue tiroteada anoche. Y esto hay que darle seguimiento a la policía que actúe rápido para evitar más víctimas. Los mismos familiares ya el lunes habían dado respuesta de que ellos no apoyaban a su familiar por el hecho que ocurrió y lo estaban invitando a que se entregara y estaban repudiando el hecho. Entonces los familiares de, del muerto anoche fueron y tirotearon la casa. La policía solamente buscando casquillo no resuelve el caso. Debe de hablar con la otra persona, debe de llamársele a capítulo, la otra familia para permitir que la investigación continúe y que se pueda localizar a esa persona que está acusada de ultimar a su familiar. Pero imagínense que esto lo cojan la familia, así como lo tirotearon anoche, encuentran a, a al padre o a las hijas indefensas por ahí, le caigan a tiro, en venganza por su familiar. ¿A, a dónde, hasta dónde van a llegar?, Ahí es que tienen que ir rápidamente las autoridades. Claro. Bueno, la, eh, lamentar la noticia que dimos ayer al cerrar el programa, de último minuto, ayer producción, pasaba la información de la joven secretaria del juzgado de paz en Pimentel que había tomado una, un veneno para quitarse la vida. Y no, entonces hoy nos actualizan la información diciéndonos que falleció. Qué penoso, eh, qué lamentable. Eh, los, el índice de suicidio en República Dominicana, la tasa está muy alta cada vez más. Es preocupante. Llegamos a un extremo de deprimirnos y tomar peor, estas peores decisiones. Siempre hay solución para todo, pero debemos buscar ayuda, acercarnos a una persona, a, la que, a un amigo, a un familiar con quien tengamos confianza y contémosles lo que nos pasa. Y tratemos de ver las señales también en nuestros amigos y relacionados, porque a veces nos hacemos de la vista gorda y no somos solidarios con nuestros seres queridos. Veamos las señales cuando una persona está depresiva y ayudémosles, tratemos en la medida de lo posible, hasta con escucharle, ya con eso se siente aliviada una persona. No, Pero sí. a veces nos hacemos de la vista gorda, penoso. Esto, lamentar la muerte de esta jovencita. Nos pues vamos a una breve pausa, retornamos con más.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 Gracias por permanecer con nosotros acá en de mañana. Como debo agradecer a Siana, Siana donde vestir a la moda cuesta menos. Mi outfit de cada 10, gracias a Siana. Nos encuentra en la calle El Carmen, esquina Papi, Oliver. Todavía tenemos los especiales, tirando la casa por la ventana. Así que aproveche todas las mercancías en oferta. Hasta en un 70% del cuento encontrarás mercancía en Siana. calle El Carmen, esquina Papi, Oliver, 809-588-2395. Recuerda que es donde vestir a la moda cuesta menos. Raquel, ya llegaron directamente desde Japón los microorganismos eficaces, totalmente natural, totalmente orgánico, a buenos precios, para que usted pueda resolver sus problemas de mal olor y también moscas y cucarachas y gusanos en lo que es vertedero, en lo que es eh, restaurantes, cocinas, zafacones,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 Estamos en la avenida Antonio Guzmán Fernández, Plaza Caribe en segundo nivel, módulo 29. Allí aplicamos la terapia del dolor, ozonoterapia, quisionología aplicada. Su teléfono 809-294-6426. El doctor José Tejada les espera junto a un equipo de profesionales en Ozon Nature. Bueno, también recordarle el Centro de Medicina Estética y Nutrición, NutriBeauty. Somos distribuidores exclusivos de los productos Bionatur y Organic Skin Care, acá en San Francisco de Macorís, 829-497-9091, nuestra vía de comunicación. Les recuerdo que producimos jabones y cremas totalmente orgánicos para el cuidado de su piel. NutriBeauty, Centro de Medicina Estética y Nutrición. Raquel, también se puede ver bien y cuidar sus ojos con unos lentes hecho profesionalmente, óptica máxima visión, solo marca, solo prestigio, atendido por personas responsables, profesionales, óptica máxima visión, calle Castillo, La Cruz, en el teléfono 809-588-7675. Sus lentes le van a cuidar sus ojos y también se va a ver bien, óptica máxima visión, máxima prestigio. Supermercado Almanza les recuerda que ya no tiene que salir de las Guaranas porque allí usted lo encuentra todo. Supermercado Almanza tiene todos los de departamentos y todas las necesidades que usted tiene que resolver. Allí lo encuentra todo. Supermercado Almanza en la calle principal 34A, las Guaranas. Aceptamos tarjeta solidaridad. Ahí vienen las madres. Y ahí vienen no, las madres. No. Último de mayo, encontraron eh, regalos ahí. Todo lo que usted busca. <risa> así es. Y mucho electrodoméstico. Claro. Sí. Bueno, aunque yo vi, tuviste una caricatura que anda en la red. ¿Ustedes la vieron, muchachos? No, no. Una, una madre diciendo, bueno, eh, a mí que nadie me venga con una nevera, una plancha, una Porque El regalo quiere? tiene que ser para mí, no para la casa. No, no para la casa. <risa> <risa> <risa> y con toda la razón, así es. Los hijos y buenos amigos relacionados aprovechen y le dan un detalle para el hogar. Pero sí, es responsabilidad sí. de todos el hogar. que una indicación Entonces, para que siga cocinando. que no la madre, <ríe> <regalo>. Dique, <ríe> Dique la, la, la estufa nueva para que para siga que cocinando. Para que siga cocinando, la lavadora. <ríe> para que siga lavando. Dios sí, Dios. Eso es necesario en la casa, en el hogar, pero también los detalles que son propios para satisfacer a la madre. Una buena cartera, una ropa, una cena, bueno, ya usted sabrá. Vienen las mares, pero lo importante no, son, no es los materiales, es el cariño, el afecto y el respeto que usted le pueda dar los 365 días del año. El detalle usted se lo puede dar cualquier día. Ese también, el de la madre, pero cualquier día, pero más los valores que deben fomentarse en el hogar, es lo principal en el whatsapp, Yanni Arenoso nos escribe Yanni, desde Arenoso buenos días mis amores, que Dios les bendiga eh, igual a usted, muchísimas gracias nos están trayendo el cafecito, gracias doña Oneida Molina, Caperuza 2 nos manda bendiciones a todos dice que así dejó el camión de basura los tanques de basura en la calle Salomé Ureña, anoche y todos los días, mientras las casas hacen una inversión para no poner fu fundas eh, ...de basuras en las calles... ...porque los perros las rompen... ...ellos la tiran al medio... ...los vehículos la pueden pasar... pueden ...no pueden pasar... Sí. ...ahí está mandando la evidencia... Deben ...de cómo dejan a los zafacones los tirados... Los... ...por Dios, déjenlo en las aceras... ...qué les cuesta... ...Odalis, de acá de San Francisco de Macorís... ...manda esta evidencia... de la ...dice que esta es la calle de la cárcel de menores en la urbanización Olimpia. Y eso es una calle, por eso parece un solar baldío, ¿eh? Y la cárcel mira, de menores no está funcionando aquí, está, está funcionando en La Vega uh -huh. Mira, mira, mira que lo Que tienen que hacer mira la que atención... Cae. La de San Francisco de Macorís. <coughs> Hay que recuperar la cárcel de menores aquí en San Francisco de Macorís. Ramona compres en la organización Los Maestros, manda la postal de Feliz Día a las Bionalistas, que ya las felicitamos acá en el programa, pero ella quiere de manera especial felicitar a todas las de la región nordeste, en especial la provincia de Duarte en su día. que Dios. Siga derramando lluvia de bendiciones para que sigan brindando un servicio de calidad a los usuarios de laboratorios del país y la región, ya que contribuimos con el apoyo al diagnóstico. Asimismo, es bendiciones para cada una de ellas. Esther Vargas, de acá de San Francisco de Macorís, manda esta foto de Víctor Manuel Pérez Rosa, dice Raquel, el joven fallecido es hijo de nuestra hermana de Maús, Yasmín Rosa de Nagua. oramos por ella y para Ay, que Dios bueno. abra las puertas del cielo al alma de Víctor Manuel, así es, en paz descanse su alma, que Dios le reciba con sus brazos abiertos, Qué pena nuestra solidaridad con la hermana de Maús. Negra de acá, de San Francisco de Macorís, nos manda un audio que vamos a escuchar más adelante para saber de qué se trata. Mélida María de la Piña 2 nos escribe, dice buenos días, referente a esa noticia de los linderos, eso está terrible porque el planeamiento urbano no está eh, trasladándose cuando uno acude allí a hacer la denuncia. A mí me pasó y no pude hacer nada porque no me prestaron atención, al contrario, me enviaron ¿A que A esperarlo frente al solar de mi propiedad y nunca se presentaron allí. Tal vez ahora toman medida. Es Mélida María de la Piña 2. Ahí está su denuncia. Bernardo Infante manda esta foto. Dice, este joven fue apresado atracando a dos enfermeras en un centro de salud ubicado en la Duarte, casi escrina La Cruz, en, a las 6.35 de la mañana en la calle Luperón. Pero él eh, dice, el último intento fue atrapado y golpeado por la multitud hasta que llegaron la policía. Ese joven ya tiene las enfermeras del centro de salud, eh, antes mencionado en la calle Próximas, eran dos y el otro eh, emprendió la huida dejando la motocicleta abandonada. Mirenla ahí, le dieron golpes los comunitarios de la zona porque tenían a, estaban atracando a esas enfermeras. Manolo Queraldino, Manolo Gerardino nos da los buenos días, dice que hay personas académicamente, pero no son profesionales, espiritualmente son analfabetos, personas analfabetas, sí, qué pena, así es Manolo, muchísima gente es así, lamentablemente. Cira desde las Guaranas nos escribe, dice que el brillo de cada día no depende del sol, sino de la sonrisa que sale de tu corazón. Que tenga un feliz día, para usted también, bendiciones Cira. Gracias por escribir, Jorge de acá, de San Francisco de Macorís, Miren las evidencias que manda Jorge. Ahí vamos a ver de qué se trata. Esta es la calle 7, dice la troncal en Piantini. Vinieron tirando eso el viernes. Estamos ah, pues van a cerrando el residencial. Dice, le están cerrando el residencial. Se supone que le van a arreglar entonces. Por ahí no pueden cruzar ya vehículos, pero que le trabajen rápido para que esa gente... Entonces, no sé qué, pero bueno, que también moño bonito, agua, Aguanta, hay que cantar algunos jaloncitos. Así es. Eh, son parte, de, si le van a arreglar las calles, entonces ojalá y sea rápido para que eviten las molestias a la comunidad. Orquídea de Salcedo nos manda buenos días, muchas bendiciones. Para usted también, Orquídea. Bueno, es el tiempo del tema central. Les corresponde a nuestro hermano Francis Rodríguez, adelante. <música>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 pero debemos esperar la investigación que va a arrojar. No y tampoco. Y luego refutar si es falso. Ellos la están de a... ellos están adelantando los. Acontecimientos. Pero tampoco. Si no y tengo... amenazando. Si, si yo no tengo problema. Investíguenme. Póngase a disposición, investiguenme. Yo no tengo nada... Claro. nada que ver con eso. Pues investiguen. Debieron decir eso. Claro. Primero amenazaron al procurador fiscal. Pero amenazó y tan... al propio presidente. Y al Martín al no, no. Y lo acusó. O sea, ese tema hasta lágrimas sacó. Bueno.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 que lo hemos calificado como diría Vinicio Castillo, como el porborín o el arsenal nuclear que pudiera estallar en cualquier momento, como cuando tú dices, bueno, paime yo solo se van dos o tres conmigo. Claro. Lo, que dijo, lo que dijo Ángel Rondón, lo mismo, <risa> que la amenazó. Va a caer, cae mucha cabeza. Entonces, van a caer muchas cabezas. Sí, sí. Fue de este pueblo humilde, bueno, trabajador, que espera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 el monumento a la posverdad. Bueno, una telenovela, vendrán otros capítulos. <ríe> Muchas gracias, Francis. gracias por tu tema, como siempre, interesantísimo. Nos vamos a una breve pausa, retornamos con más aquí en De Mañana.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 por permanecer con nosotros acá en la Mañana. Bueno, dar una información importantísima. Edenorte ha anunciado que varios circuitos de la subestación El Chivo, acá en San Francisco de Macorís, estarán siendo sometidos a trabajos de automatización, así como instalación de una nueva instrumentación de las celdas que lo alimentan. Han informado que se producirán, señores, apagones eh, eléctricos en varios sectores. Les cuento que eh, hoy miércoles, desde las 5.30 de la tarde, el Miércoles 9, el circuito Chivo 102, desde las 10.30 de la mañana a 5.30 de la tarde estarán siendo afectados. Oigan bien, 10.30 de la mañana a 5.30, Los Rieles, Urbanización Lora, San Francisco y Los Maestros. Así como los sectores Félix Taveras, Génimo, La Enea, Aguas Negras y El Pozo. Hoy, desde las 10 y media hasta las 5.30 sin energía eléctrica. Mañana jueves, 10, el mismo horario, o sea, desde las 10.30 a las 5.30, no van a tener energía eléctrica a los barrios Ercilia, Pepín, San Martín de Porres, Duarte y Madrigal. El día siguiente, o sea, el viernes, desde las 10.30 a 5.30 de la tarde, estarán fuera de, sin energía eléctrica, la zona afectada por la zona franca, Acá de San Francisco de Macorís, Los Ciruelos, El Capacito, Las Flores, las urbanizaciones Balví, Caonabo, Almanzar, El Silencio 1 y 2, Caperuza 1 y 2, Anasalimet, el Paseo del Río, Terranova, Mirabel y Brugal. Eso es hoy. O, eso es el viernes. Ah, el viernes. Otras urbanizaciones donde el viernes no, no habrá el eh, servicio eléctrico, energía eléctrica, serán... Los Álvarez, Las Cejas, Cordero Tejada, Neftalí, 1 y 2 y 3, El Tejar, Las, La Guama, Mirador del Jaya, Campo Fernández, Barrio 1, Barrio Nuevo 1, fuerte Amlúcar, el, viernes. el Doral, Doral Park, La Fortuna, Weber, Piña 1, 2 y 3, Las Praderas, Cafiesa, Cabnabo 1 y 2, Águila, Las Palmas, El Palmar, Cabrera, Laurey y Libertad. También le residenciales en Sueño, Jardines del Norte, Centro de la Ciudad, hasta la Avenida Libertad, la Universidad Nordestana, la Fortaleza Nueva, Finca, Yoselí y Conde, y las zonas de la cabaña turística Anubis, Roy y Agroindustrial. Bueno, prácticamente municipio sí, entero. No, entero. El viernes es prácticamente San Francisco entero que estará sin energía eléctrica. Ya ustedes escucharon la lista salida de estas tenaria, comunidades, sectores Domingo. que estarán sin energía eléctrica desde hoy miércoles, mañana jueves y el viernes, que será el mayor grosso de la población sin energía eléctrica. Así que a planificarse, desde las 10.30 de la mañana hasta las 5.30 estarán realizando trabajo de mantenimiento, como ya escucharon, entonces ponga a cargar su inversor y bueno, y prepárese para eh, que sabrá que no habrá luz en ese Y horario. ahora con calor también. Con este calor también. Bueno, Tú sabes que quiero compartir una frase de, que envía José Hopperman, el abogado Hopperman, a propósito de, del tema de los comunicadores. Dice, Ajá. cuando se descubrió que la información era un negocio, ¿Sí? la verdad dejó de ser importante, sí. que encaja perfectamente en esta etapa de la posverdad. Claro. Uh -huh. Quizá Capuch... Kapushki. Kapushki, sí. sí. Eh, lo que pasa, y en esta semana pasada, en esto, que fue celebrado el Día Mundial de la Libertad de Prensa, justo, Día Mundial de la Libertad de Prensa. El día esa que caso, le dieron los cacazos a la periodista de Santiago. Es eh, justamente, justamente, el día el que mismo. por ella realizar su labor, entonces familiares se sí. lo involucrados le golpearon y andaba ella con un cuerdo ortopédico. Nosotros le mostramos la solidaridad. Eh, Santiago de los Caballeros se manifestó frente a la Procuraduría en un, un evento donde la, la prensa, los diferentes miembros del sector de los gremios, colegio de periodistas, pero también el sindicato, eh, amordazados en la boca, fueron a protestar para que el, mm -hmm. cada vez más el ejercicio periodístico se respete en el país. Pero que no se confunda una cosa con la otra. El periodista -tiene, tienen que ser investigados, tenemos que ser investigados uh -huh. si se nos si se sospecha de algo, por eso no tenemos... Pero no se puede atemorizar al, al denar, a la autoridad, denar, ni tampoco ponerse por encima claro. de los demás ciudadanos, claro que de que no, usted es intocable, por supuesto, claro, no hay no. Nada. es lo que no yo critico, ser es lo que yo critico. Y esa frase de Kapuski por supuesto que, que hay como al niño dedo... Y eso fue, Kapusky y por y eso cultura, a propósito del tema, lo planteé. La información hoy día es dinero. Es mercancía, lamentablemente. Y eso de hab hablar de libertad de prensa se ha vuelto una quimera. Es libertad de empresa. Los medios de comunicación son empresas que responden a intereses políticos y empresarios. Y el, el mismo periodista... No entonces, sí existe cierta libertad, pero tú que trabajas en un medio, tú vas a afectar los intereses del dueño del medio. Ahí no, hay tú problema. te quedas callado. entonces o sea, Hay una censura el mismo, previa. El mismo periodista debe tener cuidado en no profanar su derecho... A la libertad de prensa claro. No hacerse el Dios Y pensar que es intocable Sino que también debe de respetar A cada ser humano sobre la bueno, tierra Bueno, ahí supuesto, entra en su, la en etapa trabajo. En que el Estado En su derecho de, de investigar No puede tampoco estar Con sujeción O previa censura Que es una censura previa A lo que uh -huh. están haciendo Como tú dices el propio derecho bueno. reclamado, ellos lo están vulnerando. Ellos tendrán los involucrados la oportunidad y la claro, tienen de demostrar sabes, que por claro. sus argumentos, por sus declaraciones en torno al tema, entonces están tú siendo... Sabes investigados que, Pero si como decía Jenny Berenice, si usted no tiene problema, con, entonces deje su Tú sabes que... Daba respaldo este gobierno y los pasados que hemos tenido se han caracterizado por la existencia de bocinas pagadas en todos los gobiernos. Sí, sí, por Aquí eso. Más. Y lo que hemos tenido el desde Leonel para adelante ha sido oh, más fuerte. Sí, mucho más fuerte. Claro. Eh, pagados con el dinero de ha todos nosotros. Red de comunicadores Con, con Todo el dinero de nosotros. Entonces esas bocinas, lo primero que ellos exigen es ser intocables, porque con condiciones, ¿verdad? Y resulta que ahora ellos se por eso, la voz de la mañana decía, las dos caras de la misma moneda. Ahora, al ser tocado, ellos se sienten heridos, uh -huh. porque ellos participan dentro hay que Hay que aclarar que están en todos sus derechos los comunicadores sí, que hacen relaciones claro, públicas claro que sí. y que manejan la imagen política de cualquier claro persona. Que sí. Están en todos sus derechos, eso es un trabajo. Sí. Ahora, de ahí a usted dejarse sobornar para desvirtuar una realidad es otra cosa, eso es otra sí. cosa. O coger dinero por abajo para hacer a lo indebido también. Pero usted vender la imagen, las relaciones públicas, eso se estudia, o sea, es, un, es un área fundamental de la comunicación. Sí. Entonces hay que eh, poner bien claras las reglas, sobre todo en este asunto. Y no es que no podamos ser investigados, no, claro que no, a, debemos ser investigados. Antes de continuar con ese tema tan interesante, sí. yo quiero compartir con uh -huh. nuestros amigos televidentes este eh, flyer o bruchorcito, uh -huh. ¿verdad? Para pegar en vehículo Que dice Yo respeto el rojo Igual que tú El rojo significa pare Oyeron Debajo hay una publicidad Pero qué bien Que a pesar de tener la publicidad De uno u otro interesado Se dé un mensaje a la población Ojalá que nuestros empresarios se atrevan también a hacerlo de la misma manera. Cualquier cosa que puedan publicitar, también publicitar un mensaje a la sociedad. Claro. Ese eso, tipo eso, sí. eso está muy bien. ...de campaña, aquí caería como el niño el dedo... ...porque a sí. veces cuando tú ves que está en rojo el semáforo... ...la gente sigue como nada... Sí. ...y cuando está en verde entonces la gente se, se preocupa... Sí. O sea, aquí se invierte ...y retomando Raquel el tema nuevamente mm. de los periodistas... ...yo creo que esto viene para bien... ...porque hay muchas verdades ocultas... ...y con esto... ...creo que se pueden destapar las ollas de los grillos... Mm creo que se puede destapar el baúl de Pandora, creo que se puede eh, dar a la población eh, una mejor, eh, un mejor entendimiento de lo que pasó, porque este país queda pequeño a, a, ante tantas cosas que, que sucedieron con esa empresa Odebrecht, donde ella misma dice que ella sobornó, que ella es corrupta, y donde desde el Estado aquí se tapó, se impidió cualquier investigación a los funcionarios no recuerdo, de Julio desde el mismo Estado. Julio Martínez Pozo en su alocución ayer, en la que pasamos esta mañana, hasta justificó de que, como quien dice, qué es lo que tanto, porque Odebrecht ha pagado al Estado Dominicano el daño que... ¿Cómo? La pagamos. Sí. ¿Cómo que lo no apagamos? ¿A dónde? Ahí cuando no recibido ni un peso, cuando lo que está es ahora mismo República Dominicana en un arbitraje internacional por 700 millones de pesos. 708 millones de Y pesos. ellos se supone que debieron de pagar 30 al inicio del acuerdo. Nos han engañado. Francis, y el propio Estado es cómplice el, el, el del engaño. Él, no él justifica a la empresa subsidiaria de Odebrecht aquí que no ha pagado nada y que supuestamente Odebrecht pagó, pero Odebrecht no ha pagado, ¿No ha pagado nada. nada. Eso es un, un fiasco, ha sido una burla más, y es el costo del silencio... Por eso silencio. Es que a veces pienso, ¿y este show? ¿Qué es lo que Fácil, está pasando Es ahora? el costo del silencio, ese arbitraje que tiene que pagar 708 millones de dólares ahora... ¿Cuántos son? 708, es el costo del silencio de Odebrecht hacia República Dominicana. ¿Y se lo vamos a pagar también? Ah, hay que pagárselo, eso es seguro que vamos a perder ese arbitraje. El reactor que se dañó, ¿qué pasó con eso? No bueno, es uno. que se coge un año en repararlo, Francis, y hay que invertir 28 millones de dólares más para poner otro reactor ahí. Eso no es fácil. Entonces, es un error tras otro error. Es gasto tras gastos. Y el comisionado y, ese... y vocero de la comisión que dijo que Punta Catalina estaba, ok, todo bien, es el presidente ahora de la sí, termoeléctrica. Sí, sí, así es, así es. Entonces, Francis, esos 708 millones de dólares en arbitraje, ¿dónde están los abogados que el gobierno ha puesto en esos arbitrajes? ¿Dónde está el dinero que el gobierno ha tenido que erogar para pagar esos abogados internacionales? ¿Dónde está? ¿Qué se le ha dicho al pueblo? Nada. Entonces, es lamentable lo que está pasando. Yo no vamos a hacer que, que no va a tener que pagar. Yo no quisiera que nos dejemos ganar. Bueno, bueno, una invitación jóvenes antes de irnos a la pausa la dirección general de la UAS 300 San Francisco está invitando a una rueda de prensa para mañana jueves eh, a las 10 de la mañana a la explanada del edificio A para dar a conocer la apertura de nuevas carreras en el ámbito técnico y de grado. Así que enhorabuena están invitados 10 de la mañana Mira, la explanada del edificio. Ya que, a. que da ese anuncio a los interesados que ya están inscritos en la maestría de Derecho Constitucional, acérquense a la UAS para que demos inicio, a porque yo ya la voy a hacer. Así es, enhorabuena. Así no vamos es decir, a la pausa. Acérquense sí. para Él aún no está preparado para cosas de adulto. ¿Por qué darle cosas de adulto?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 Bueno, gracias por permanecer con nosotros acá en de mañana. Gracias a los que nos ven a través de la magia de la internet triple doble punto punto com punto de on. Un abrazo bien grande, como siempre les enviamos. Bueno, hay una información que estaba en el bloque de noticias que preocupa mucho: cómo está el índice, alto índice de robos acá. Eh, vimos como otra vez intentaban. Un, un jovencito que hasta miraba muy muchas veces miraba sí, la, la cámara, intentó llevarse unas baterías de un vehículo y entró como dueño por su casa a la marquesina de esa que zona que no es de la ciencia. primera vez es decir a ese vehículo se le han robado ya varias veces en dos ocasiones entonces parece señor, que, que esa batería le gusta a ellos sí. este individuo debe debe de ser eh, procesado por pero por eso es como él se para, para policía, ahí, y está acostumbrado si a hacerlo, y lo fácil que muy abre el bonete. Está fácil. acostumbrado a hacerlo, se para, ve esa puerta abierta, ve un auto, y como que va a su casa a cambiar una batería o a hacerle a, algún mantenimiento al carro. Como que yo le diga, pasa por mi casa y ya me mantenimiento. Pero así qué que, facilidad. Así que, oh, visor, las autoridades Oye. tienen que monitorear más las zonas residenciales, San Francisco de mayor y Completo. Porque no es posible que estos ladroncitos se estén haciendo de la suya cuando le dé la gana, va, va afectando el esfuerzo de la gente que trabaja de manera honesta y seria para conseguir su instrumentación de trabajo, es, es, ese vehículo. Entonces así no, así no. De, ya ahí está en la evidencia, se le ve muy caro el rostro, entonces muy claro. Después no digan que lo encontraron, que tiene una ficha de cuánto, no sé cuánto robo y que anda por ahí libre en la calle. Debe estar presa esa persona. Claro. Debe estar Así presente. es, yo sí, creo no sé. que San Francisco de Macorís Mandarle el mensaje a nuestro eh, general eh, Suardí Que ponga atención a la zona del viaducto Aquí en la avenida Caunabo Puesto que siguen dándonos reportes Los moradores de a las 3 de la mañana 4 o, o 2 y media unos delincuentes se apuestan ahí y han atracado ya personas que incluso ya a las 5 de la mañana que salen a hacer ejercicio o a trabajar y son de las cosas que le criticamos al que estaba. Pero que da grima cruzar por ahí a las 9 de la noche. Ya a las 9 de la noche. A las 9 de la noche. Tú sientes que bueno, tú andas como si metido sí. en la boca del lobo. Entonces, se necesita su, eh, más monitoreo por ahí, la Policía Nacional por esa zona. Señores, se nos acaba el tiempo por hoy. Si Dios quiere, estaremos de regreso mañana. Buenos días, pásela bien, cuídense Nos vemos mañana.